¿Qué tal amigo y amiga cranianos? ¿Cómo están? Pues aquí estamos otra vez, otro videíto de complacencias de los fans No, vamos a comentarles cuánto tiempo llevamos en la música cada uno de, de nosotros Vamos a empezar con el buen Leo Pues, mira amigo craniano yo empecé a tocar en el año de 1986 y tocaba con una banda intentábamos hacer rock progresivo y la banda se llamaba Neuma Después, ¿Qué ves? Es, un, es la primera forma en la que se escribió música, de eh, eso pues pasó por algunas otras bandillas por ahí y en el año de 1990 empecé a hacer música para telenovelas del canal de las estrellas al mismo tiempo empecé a producir también a otros artistas hago comerciales eh, música he hecho música para un par de películas y pues bueno eso es básicamente desde 1986 a la fecha ya a nivel profesional pues ya ya o sea profesional a ganar lana de la música pues desde 1990 vivo de, de esto. ¿Sabes tú? Ah, ¿no? ¿Sigues tú? No, niños, yo tengo una carrera más corta que estos muchachitos. Yo estaba estudiando diseño gráfico cuando por ahí este, alguien dijo, mire, este güey canta, y de ahí nació todo. Me metí a estudiar, salí de diseño, me metí a estudiar la carrera de actuación y canto, canto clásico a la, al mismo tiempo con maestros particulares. Y luego estuve con varias bandillas por aquí por allá, cantando en bares, boleros, baladas, aunque no lo crean, en un chipendale trabajé yo. No me encueraba, nada más cantaba. Estuve haciendo teatro musical un rato, independiente, ¿eh? no crean que... Uh, dejé la música hasta que produjo, produjo un disco como solista hace como 14 años, más o menos. Nunca lo lancé y hasta ahora que me reuní con estos niños a hacer este proyecto, ya tenía yo rato sin atorarle a esto. Y eso es todo, <coughs> mis niños así, así es el pedo tú verla acá, mi carita yo, ehm... yo tengo un yo tengo un es un chiste local, es? Este, local de una porquería que nos enseñó la Toña <risa> Ay, se, hombre, se grabó y nos... se grabó, ¿Qué pasó? ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó no, bueno, yo empecé a como ya como relacionarme con la música cuando tenía como 17 años, quería tocar la guitarra y pues entre aprendía y no aprendía y lo que fuese de ese momento empecé digamos ya bien a los 19 tocando, empecé con el bajo fue así de, alguien me dijo, oye, pues haz, hazla así, pon tu dedo así y todo y ya. De ahí a, de los 19 a, a la fecha, que yo 9 años. ¿Y tú? Yo, pues yo empecé a tocar a los 14 años. No empecé tan chavito como el Pipo, pero ya empecé a los 14 años. <risa> <risa> y pues igual, también, empecé con banditas de garage, empecé toqué en un coro de iglesia, luego empecé a tocar, un tiempo estuve tocando jiggles en los 90, luego en después sí, pues, también de los noventas fue cuando pues, toqué en una banda con la que estuve bastantes años donde comencé al Charlie ahí hubo una pausa de varios años, como de tres años que dejé la música luego me fui, como todo ya he platicado, me fui a Los Cabos y ahí estuvo tocando 15 años covers y pues en resumen yo me dedico a la música así ya en forma ya de, de no dejarla desde el 84 el 84 para acá también, como pues, dice Leo, échenle cuentas es el tipo que yo tengo 35. ya... 35 ándale, es el yo tocando <ríe> Así de. Qué chido. Pues sí, qué que te chingó con la edad ya te hiciste chido. tú chido. te ¿qué te ¿Qué dijo? pipo, que pues este. Sí, pero es que el niño fue a que le pusieran unos supositorios. Este, aquí nos daba mucho asco. Pero el pipo tiene más o menos igual más rato también. No, tenía que hacer unos trámites al banco, niña. Ya saben que cuando sí, hay que hacer cosas en el banco es un pedo. Entonces, así es, pues no pudo estar. algo que quieren agregar? Pues nada, que se suscriban, claro. que visiten cranium.com.mx y que nos dejen un comentario por acá abajo. Suscríbanse también en Spotify para que vayan siguiendo ahí todos los lanzamientos que, que vamos a empezar a tener ah, sí, sí, ya es. porque ya viene ya viene el nuevo disco de Cranion el nuevo material, así que esténse pendientes suscríbanse, véanos y ya sabes, nosotros somos Cranion el poder del rock pórtate mal, cuídate bien yeah. y yo tengo un elefante <risa> <risa>